Hola gente, me disculpo por los errores que hay en el video, es decir, el eh, ruido de fondo y, y cuando Alur se sale de la llamada, pero es que es porque donde Allure vive son como las 3 de la mañana y me tomo un tiempo lograr hablar con él, pues eso, disfruten el video. En aquí con un nuevo video para el canal. Y pues en esta ocasión estamos con, con Alejo. Digo, <ríe> estamos con Alvul. Vamos a ver unos memes que nos han enviado. Tengo un total de... 48 memes que me han enviado. Acerca de mí y yo. Debo hacer al señor Mr., Mr. Pacman. Ya que él los hizo todos. Y pues... Bom eh, ¿Dijiste que empezamos con los nuevos o los viejos? Bueno, bueno. Vale, nuevo número uno. <ríe> Dice... Uh, Supongo que quiere decir cuando Alejo y Alur no, Alejo, Alur y Alechetek vuelvan a estar activos <ríe> La gente es buena Oh sí. todos los memes están en inglés Volví Me a mencionarte eso ¿Quieres que te lo traduzca? Sí, sí claro. Vale, dicen Alejo, Alur y Jonatchek vuelvan a estar activos <ríe> Sonidos de felicidad sí, pero, pero, bueno. Tú sabes que es Jonatchek, ¿verdad? Sí, sí Ahí. ya Vale, vamos al segundo Dice, ah, y si tú, <ríe> y si tú, tú y Alejo son dos personas separadas y pues, aunque no lo creas, el segundo canal no, solo... no es solo mío es que va a gustar, <ríe> <ríe> <risa> <ríe> si tuviera <tú> uno Estuviera mi <ríe> mente stop si tuviera uno Que lamentable Te han matado, eh no, no llego a los 100 subs, es triste, solo tengo 90 ahorita mismo Justo, Tienes que subir un video en, en tu canal diciendo Suscríbase a este tipo, él hace los mejores videos A ver si que sea llego a los... a los 100 suscriptores <risa> Ok, te lo traduzco um, El primer video dice um, Yo no soy... Eh, heterosa o sea, básicamente soy gay por decirlo así Y luego <risa> dice Ok, quizás no sé <risa> Hijo de madre. Eh. No moleste, yo no pensé que había un meme de esto Estaba hablando el otro día Y con él Y, y, y empezó de... a <risa> decir que le gustaba como <risa> tu voz voz <risa> <No pensé. risa> Vale, vale, ya, ya Quinto meme, quinto meme un blog. Creo que este, sí, sí, este es todo español Alejo al inicio Alejo cuando sabía ni tal Alejo Esto me parece injusto No era tan no bueno ya... al inicio no, no sé si has visto mis videos iniciales, pero sí, sí. Eran grabados con una cámara Con un ruido horrible de fondo Y ni siquiera grababa bien la pantalla de mi tele A ver, a ver si... Dice, algo recibiendo odio alejo, primera vez. <ríe> ¿No entiendes este meme? No. Nada no pues que... el punto es, prácticamente a diario me llegan comentarios de gente diciéndome rata. Rata. <ríe> sí, sí. sí, sí. Si vieras mi, mi, los mensajes bloqueados, tengo como 200. Es chistoso, ¿no? Chistes, ¿no? eh, da pena. Sí, sí, sí, cambia de meme. Esto da esto ya... es, es más tristeza que... Qué. Directos ah, pone... diarios, segundo canal <risa> ah, Es que te ponen yugo tío y, y, y te matan, te matan Joder Vale vale, vamos al octavo ¿Cómo activarlas? <risa> este, este es el tutorial que subí que llegó a las 2300 views trescientos sí, sí, views, lo vi, lo vi ¿Lo viste? Vale, claro. No, no me sí, gusta el... mucho, o sea, Eso. O sea, no digo que sea malo, a diferencia de la mayoría de mis videos, pero no digo que esté, bueno, vamos al siguiente Alejandra <risa> <To> <risa> <risa> tengo, tengo ocho intros porque cada una tenía música con copyright De hecho ayer me tocó hacer una nueva por eso mismo ¿Por qué han matado por eso no se roba intros, chicos. Aunque se chequean la música. Vale. Aleja, no te irá bien subiendo Fortnite. Alejo, no, no te irá bien subiendo Fortnite. A ver. Observa. Bien, yo creo que te fue bien, digamos. No es como que hayas triplicado tus suscriptores ni nada. Ah, sí, Dios. Te, te fue, ok, te fue que okay. o sea, no te fue tan bien. No, no a... sé desde que empezó a, a subir Fortnite he subido 25 Alur con 309 sub <ríe> ¡Qué crueles son! Me ponen en la cara de que no llego ni a los 100. <ríe> ¡Ah! matado, Alejo! Si, si no? todo sale planeados llegará a los 100 en un año o <ríe> Ya va, yo te hago promo. Creo que. Alejo sí, te no. Este sí este, este me gusta. Le doy un like. Me gusta. Alejo no es valorado lo suficiente. Este me gusta. Es super mega pelota, por lo juro. En mi opinión no, yo no suficiente valoración. No viene mío. No, está feo. Obviamente gano yo, digamos. ¿Para qué preguntan? Sí, claro, ya. Sí, claro, yo gano. Cuando ahora estuve dos videos seguidos. Pero es no más inductivo que hace años. Este, oh, este es André No, no. Este es súper cruel Yo extraño Lo extraño wey. Sí, Esto porque murió eh, En aislado Pero fue porque ya no sé so... Básicamente él se fue Y aislado terminó Literal O sea Nada, Aunque no Nada, lo casi me gustaría es... volver O sea Hablo con él por Facebook Pero no sí. puede grabar Porque desde que la crisis Empezó en Venezuela Ya no, ya no he podido Jugar tanto Que digamos Vale mal vale. Pues bueno gente Espero les haya gustado este video Y pues esto es todo el video Falta un tercio, esto solo es un tercio Y si quieren que suba el resto Pues la primera vez que hago esto Me voy a pedir que el video llegue a que 10 likes Porque pues, no, me tomo demasiado tiempo Coordinar con Alur Para grabar este video Y pues eso, nos vemos en otra Bye bye